En SASCO nosotros tenemos una especie de regla ¿ya? que es básicamente no hacer documentos tributarios reales. Chuta, pero ¿cómo? Si somos una empresa de facturación y no hacemos documentos tributarios reales. A ver, me voy a explicar un poquito más. A ver, nosotros lo que hacemos es tratar de evitar generar documentos reales que no nos vayan a pagar los clientes. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestros servicios, todos nuestros servicios que nosotros prestamos son prepago. Ya, por ejemplo, si tú contratas el servicio Plato, el servicio MIPIME, que son los de facturación, eh, nosotros estamos a cobrar por adelantado, y el servicio es prepago, o sea, tú en cualquier momento que quieras dejar de usarlo, lo puedes dejar de usar. Entonces, como tenemos esa regla, eh, que se ocupa poco, porque no muchas veces los clientes dejan de usar el servicio, pero cuando llega a pasar, el cliente simplemente deja de pagar y nosotros no lo perseguimos, no le hacemos cobranza ni nada más. Entonces, ¿por qué a nosotros no nos gusta generar documentos reales? Porque si nosotros cada vez que cobráramos, por ejemplo, a ti te llegara un cobro y fuera una factura real, ¿qué pasa si no la pagas? Hay que anularla y eso obviamente requiere más trabajo y emitir un documento extra, un proceso aparte que hay que hacer. A mí por lo menos no me gusta. Entonces yo siempre lo que pido acá y tratamos de hacer con la mayoría de los clientes es que los clientes reciban una cotización. Así nos evitamos anular en caso del cliente no pague. Ahora no solamente tenemos los servicios de... Eh, de facturación del servicio Plus o Plus y el servicio MiPyme. También tenemos otros servicios. Hay algunas herramientas, algunas utilidades. Tenemos eh, la plataforma de My Sales, por ejemplo, o tenemos, por ejemplo, la herramienta de certificación que nosotros arrendamos para que los contribuyentes puedan hacer sus certificaciones. Y en esos casos, eh, si el cliente no paga la renovación, porque a veces la piden por un mes solamente, eh, tendríamos que estar haciendo nuevamente algo con ese documento emitido. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se anuncia esos documentos tributarios? Eh, ¿Qué tengo que emitir para poder anularlo? En el caso de que he emitido un documento real, de eso vamos a hablar hoy en el podcast. Así que quédate y lo vemos a continuación. Ahora, no es que nosotros no emitamos documentos reales. O sea, tenemos casos donde clientes, por cierto, forma que ellos trabajan, nos piden que le emitamos, por ejemplo, la factura real. Nos piden, dicen, oye, nosotros para poder pagarle ustedes la mensualidad, tienen que emitir una factura real. Son los menos, son los menos. La mayoría no aceptan las cotizaciones, que es algo muy bueno para nosotros. Y muy buenos para ellos también, porque así se evitan que le llegue una factura. Eh, pero hay algunos casos que no. Entonces, en esos casos, en, por ejemplo, en el que el cliente nos, nos ha pasado, que nos ha pedido una factura, y por ejemplo, después el cliente no paga el servicio, o no sé, necesita colocar una nota de crédito, o cualquier, o se perdona, una nota de crédito, necesita colocar una orden de compra en el documento, o cualquier dato que no estaba originalmente en la factura, o hay que mandarle otro correo, cosas tan simples como eso, y nos piden que cambiemos los correos o las direcciones hay que anular su documento. Entonces, de eso vamos a hablar hoy día con Catalina. Sí, precisamente en LibreDT eh, ocurre eso. O sea, al principio cuando tú dijiste que no emitíamos documentos en forma real, fue como que ironía. O sea, somos un software de facturación, ¿cómo no se van a emitir los documentos eh, tributarios? Pero sí, existen casos en donde eh, para evitar, al menos, al menos nosotros en, en LibreDT, para evitar estar constantemente anulando eh, algún documento, es mejor y es más fácil emitir un documento temporal. Que, que, que en realidad es como una, más que nada, como una política, porque al final pasa mucho. También pasa, yo dije recién que pasaba cuando el cliente no te renovaba la, la solución mm. mensual. Pero a veces pasa al revés, a veces pasa que el cliente quiere contratar, la parte comercial lo, les pasa a veces, que quiere contratar el servicio, pero para pagarte. Antes el cliente nunca nos ha contratado, nunca nos ha pagado nada, pero para contratarte quiere que tú le emita una factura. Mm. Y después de eso lo mandan a pagar. Bueno, en mi experiencia ha pasado varias veces que a veces los clientes dicen, sí, me emíteme la factura, después de eso te pago, estoy hablando cuánto recién para contratar, y después no pagan. Entonces, claro, eso genera este proceso adicional de anulación que no tiene sentido. Por lo menos para, para mí, o sea, es evitable emitiendo una cotización. Una cotización, sí. Pero. Eh, hay casos donde sí hay que anular. Sí. Y de eso hay, vamos a hablar hoy día. Eso, sí, sí, <risas> gracias. Hay casos donde sí hay que anular. Por ejemplo, eh, primero tenemos que tener súper claro de que para anular necesitamos una nota de crédito, pero también necesitamos una nota de débito. El punto es de que eh, la nota de crédito no sirve para anular todo lo, todo, o sea, cualquier tipo de documento tributario. Eh, ¿Por qué? Porque es, es imposible y a la vez ilógico emitir una nota de crédito y querer anularla con otra nota de crédito. O sea, ahí es cuando entra la nota de débito. ¿Ya? Entonces, la nota de débito sirve para anular lo que es la nota de crédito, pero si yo quiero anular una nota de débito, necesito la nota de crédito. Que es diferente, que ahora nos podemos preguntar, ¿ya? Y para una factura, entonces, ¿también puedo usar una nota de débito, débito o nota de crédito? No, porque cada una funciona de forma diferente. Para las anulaciones. Para, Para la, la anulación, sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, porque al final aquí estamos pensando en las acciones de anular, porque si nos vamos al caso más macro, al caso genérico, una nota de crédito me permite rebajar el monto de una factura sí. y una nota de débito me permite aumentar el monto de una factura. Sí, o sea, pero, yo eventualmente podría emitir una nota de, ahora no es normal, o sea, de hecho es otro consejo. O sea, al menos yo prefiero en ese caso anular la factura y hacer una factura nueva. Es mucho más fácil, es, sí. Es más limpio, queda como más limpio el, el documento. Un Pero documento sí. y otro de referencia, sí, en vez sí. de que hayan dos sí. de referencia. Sí. Ya, en la nota de crédito existen eh, tres motivos para emitir este documento. Eh, uno, un motivo, el corrige monto. Ya el corrige monto me permite emitir una nota de crédito haciendo referencia a otro documento con el motivo corrige monto. El corrige monto lo que hace es eh, rebajar los subtotales que están en el, en el documento. Claro, ahí básicamente tú puedes tomar cualquier... O sea, el, el corrige-monto dice, me equivoqué en los montos, quiero cambiarlo. Claro. O también, no me equivoqué necesariamente, sino que, por ejemplo, una devolución. O, o, mm. Entonces, si alguien te va a devolver un producto, estás corrigiendo los montos de la factura. Porque estás diciendo, mira, en realidad no vendí 10, sino que vendí 5 nomás. Entonces, ahí los montos cambian y ahí tú emites una nota de crédito con razón corrige-monto. Sí. el otro motivo vendría siendo el corrige-texto. El corrige-texto es para modificar eh, los datos del receptor. Ya no, no es para modificar cualquier texto del documento, no. Eh, Impuesto interno es bien explícito y dice cuáles son los campos que sí se pueden cambiar eh, cuando yo estoy usando eh, el motivo corrige texto en la nota de crédito. Bien. Ahí hay una cosa que me gustaría eh, especificar, que es el tema de cómo se hace. Porque yo he visto notas de crédito por corrige texto y siempre, siempre están malas. Siempre están malas en la forma. Yeah. En la forma. Eh, primero estoy en contra de la nota de crédito de corrige texto. Encuentro nuevamente... Yo encuentro que es más simple y más limpio emitir, anular, anular y para mí es más limpio anularla y emitir una, una factura mm. nueva, ¿cachai? Que te salga con los datos correctos al tiro. Pero de todas maneras, si, alguien, si tú quieres hacer eso o alguien quiere hacer eso, la forma correcta y es importante no hacerlo es en el texto del ítem, se debe escribir donde dice debe decir. Debe decir. Mm. Y eso yo lo he visto muy pocas veces cuando se han corregido eh, documentos. Entonces, por ejemplo, no, no sé, pero si estás corrigiendo X cosa y dice donde dice X, debe decir y, yeah. y así, esa es la forma correcta en la que uno debe escribirlo y, y el otro detalle importante es que esa nota de crédito sale por monto cero. Yeah. O sea, los montos de nota de crédito tienen que ser cero. Pero insisto, o sea, para mí, por lo menos, es más limpio eh, anular la factura y hacer una nueva con los datos correctos. Y el, es decir, que si el cliente se, crea, se queda con un puro documento que tiene... Claro, y no tiene que estar preocupándose sí, pues de pues, dos que si que ese documento tiene otra referencia cero, y cero, sí, sí, eso. sí, sí. Ya mira, y, y otro caso importante que... bueno es eh, que vamos a ver. Sí, eh, es el de anula documento, ¿ya? Eh, ese Es el otro motivo, el tercer motivo para emitir una nota de crédito que anula un documento, que bueno, como lo estamos diciendo recién, es que anula todo el contenido del documento, es decir, lo, tanto lo que está como texto y lo que está en los montos. Mm. Eh, usualmente ocurre, ha ocurrido, eh, ahora último no, no no ha ocurrido, pero que la, los clientes nos dicen: necesito anular un una, una guía de despacho. Y que la han tratado de anular con nota de crédito. Sí, y nos envían la captura <risa> de porque que está están rechafado. tratando de emitir una nota de crédito haciendo referencia a una guía. Eh, pero la guía de despacho no anula. se anulan. No se anulan con... O sea, sí se anulan, pero no con nota de crédito ni de débito. Sí. Porque la nota de crédito y de débito, acuérdate que tiene que ver con... Uno lo puede llevar a la base que es mover plata. Sí. Y la guía de despacho no mueve plata. Entonces, como no mueve dinero... La, la guía de despacho no se anula con una nota de crédito, tampoco con una nota de débito. Claro. Eh, la factura que referencia a la guía se podría anular con una nota de crédito. Pero la, la, la, la, la guía de despacho, si uno se va a lo antiguo, antiguamente, que así, por debajo así se hacía en el sistema, uh -huh. eh, uno simplemente la marcaba como anulada en el libro. Hay, un libro. hay un libro de guía y uh -huh. ese libro de guía dice guía anulada, sí, no. ¿Ese libro sigue existiendo en impuesto interno? Y pues, no, yo no he visto que lo... Porque yo conozco no, el proceso está, en LibreDT. No, está el registro de no y venta nomás. Yeah. Ahora, no sé cómo será hará en el portal mi pyme por ejemplo. Que, yeah. que, que, que si esa tu pregunta, sí. desconozco cómo se hace. Pero en librete sigue existiendo. O sea, sí. en, en, y en el caso de una fiscalización, tú simplemente podrías mostrar eso y decir, no, porque es que mire, esta guía no está facturada uh -huh. porque está marcada como anulada. Sí. Entonces, de, de, de hecho, o, o una cosa importante en LibreDT es que eh, si yo me voy a los documentos emitidos y busco, por ejemplo, una factura, una boleta... Eh, que a esos documentos sí corresponde emitir una, una nota de crédito, o nota de débito, dependiendo lo que deseamos hacer. Eh, en la pestaña referencia hay un botón en rojo que dice directamente anular. Pero cuando yo voy a filtrar un documento, una guía de despacho y también me voy a la pestaña referencia, ya no existe la, el botón anular, existe el botón crear referencia. Bien. Sí, existe ese, o facturar, creo que el otro parece. Sí, son, actual, dos, sí, son, son dos. dos botones, pero... El, eh, el, el otro es facturar. Pero lo, lo, lo que yo acá quiero comentar es que no existe el botón propiamente tal de anular, porque la acción anular me va a llevar a emitir una nota de crédito. Sí, claro. O sea, o sea el, botón, hacer, el botón, el botón. Sí, pues, en, en el otro documento, el, el, except, exceptuando la nota de crédito, el, el otro te lleva a emitir una nota de crédito. Ahora, en, en ese caso es fácil, o sea, bueno, quizá el botón debería estar ahí y no... Es que no es una referencia, porque esa pestaña que tú dices es la pestaña de referencias de uh -huh. documentos, donde un documento referencia a otro, en ¿Sí? este caso la guía de despacho no. Ahí está la opción en avanzado. En avanzado hay una opción simplemente que te permite marcarlo. Sí, sí, en avanzado es eh, donde, ah, claro, hay una opción que dice anulado y uno tiene que marcar sí o no. Listo. Y listo, Eso. se guarda y se guarda. automáticamente y se la... considera como anulado. Sí. Claro. y en caso de una fiscalización, si usted no te dijera, oye, usted tuvo 10 eh, guías de despacho que co eh, constituían venta, porque facturó solo nueve? Tú le puedes decir, mira, es que esta otra décima, está, eh, nosotros la anulamos, quedó, sin, quedó no vigente. Sí. Eh, ya, mira. Y, no está, ¿Y? Y, y ojo, que no es tan raro que pase, ¿eh? un dato aparte, no es tan raro que yo tenga que anular, por ejemplo, una guía, porque suponte, la guía de despacho primero tiene, tiene vigencia por el, por el día. ¿Ya? Entonces, si yo, tomo una, yo hoy día emito una guía de despacho para ir a dejar, por ejemplo, este micrófono uh -huh. a una empresa y lo mando con guía de despacho y digo que esta guía constituye venta, yo por aquí motivo no alcancé a entregar el, el micrófono ese día y lo voy a dejar al otro día, el otro día tengo que emitir una nueva guía de despacho que también constituye venta. Entonces la del día anterior tengo que anularla. Yeah. Entonces no es tan loco de eso de tener que anular el día. Es súper no te voy a decir que común pero es normal o sea yeah. no, es, es, es algo que se tiene que hacer. Ahora qué pasa eh, a, eh, otro caso que es común también que nos preguntan es oye estoy emitiendo una boleta en y emito solo boletas y la quiero anular cómo lo hago en librete bueno y en realidad ahí la respuesta es tienes que hacerlo con una nota de crédito pero esa nota de crédito no la puedes hacer en LibreT. Sí. Eh... ¿Qué pasó? ¿Te acordaste de algún caso? Sí. Eh, pasó algo similar, no fue con una nota de crédito, pero, por ejemplo, en la mañana estábamos, estábamos con, con, la, con las chicas de, de soporte de atención al cliente, y fue por un tema de integración, pero fue algo similar. Es decir, la persona tenía boleta habilitada y quería, ya las tenía habilitadas boleta en LibreT, y las facturas las tenía con impuesto interno. entonces este caso es lo mismo. ¿Qué pasa si, si yo eh, emito las la notas de crédito en impuesto interno y las boletas en librete? Exactamente el mismo caso. Entonces, la persona dijo: Necesito que me habiliten el documento. Lo podíamos habilitar, pero de todas formas, la persona nos tenía que confirmar para poder realizar el cambio, porque no es llegar y listo, te habilitamos en librete. Y lo otro es que se habilita solo la nota de crédito en librete. O sea, ah, claro. A, a, si, si un cliente nos dice: Oye, yo tengo bolet. A veces ha pasado, que te dice, oye, tengo boletas con ustedes, funcionan perfecto, porque el servicio es muy bueno, pero necesito emitir las notas de crédito a veces. Pero no quiero que las facturas me las metan a librete, y creo que las facturas seguirá siendo en el impuesto interno. Ya, ese caso no se puede. Los documentos podríamos decir que eh, entonces se dividen en, en dos grupos. Un grupo vendría siendo el de la boleta afecta electrónica y la boleta exenta electrónica. Y el otro grupo vendría siendo la. Facturas afectas, factura exenta, notas de débito, de crédito, mm. guías todo, de despacho, todo todos los claro. de, incluyendo los de exportación. Sí, incluyendo la exportación. Eh, ese sería el otro grupo. Y tú no puedes habilitar eh, la mitad de un grupo. Claro. De, de hecho, cuando tú haces la certificación de boleta, te quedan los dos documentos habilitados sí. inmediatamente. Y si tú, has, eh, si tú haces la certificación de factura, por ejemplo, tienes que necesariamente habilitar notas de crédito. Sí. O al revés, si quiero tener nota de crédito en software de mercado con LibreTe, tengo que habilitar factura. De hecho, se llama set básico. Sí, se llama el set básico, básico incluye lo que es factura, nota de débito y nota de crédito. O es? en el caso que fuera una empresa exenta, sería factura exenta, mm -hmm. nota de débito y nota de crédito. Pero sí o sí van a ir esos tres documentos. es lo mínimo. Es lo mínimo. Es lo mínimo sí. que puedes certificar. Y lo otro, que a veces tampoco queda claro cuando el cliente se le dice que tiene que pasar la facturación con nosotros, que nosotros ahora creo que lo estamos diciendo como más explícito por lo mismo, es que también se te pasan las compras. Entonces, cuando un cliente te dice, oye, yo emito boleta con ustedes y quiero emitir la nota de crédito también con ustedes, no es solo la nota de crédito, es la nota de crédito, la factura, la guía de despacho sí. y todas tus compras mm. pasan a LibreTe. No es solamente. Habilitar eso habilitar nota histórica. de crédito. Sí, impuesto sí. pues, interno nos permite hoy día habilitar solo nota de crédito y seguir facturando con el impuesto interno. Sí, y, y ese, ese fue, fue el caso que, que estuvimos viendo ahora en la mañana, eh, que la persona tenía boletas con LibreTe y quería también habilitar factura pero no no, no, no, no no podemos llegar y hacer esa acción porque, porque es un cambio drástico y es un cambio que la persona, el cliente en este caso, sí no, nos tiene que decir explícitamente si sí, lo autorizo. No, eso, eso, eso es algo que, como regla para nosotros, o sea, eh, supongo que tú eso mismo le has transmitido a todos los que tú has tenido que capacitar o a la gente que has tenido que entrenar, pero claro acá no se puede hacer ninguna acción si el cliente no lo sí. autoriza explícitamente. Y es por un tema de, de respaldo para todo, o sea, tanto para, la, la, para nuestros clientes como para nosotros. Es que yo creo que eso al final nos ha evitado problemas, porque imagínate, que, imagínate que llegaron y pasamos a producción a la gente, no, que Jaila me va Incluso yo me acuerdo cuando yo, otra, yo la, yo hacía, cuando yo lo hacía, incluso nos poníamos de acuerdo para hacerlo a fin de mes, porque en, en, en esa época era más fácil que tú cerrara y el mes. Porque, como no estaba todo el registro de compra electrónico en impuesto interno, era para no quedar con, ah, como con, claro. la, con la mitad en un mm. lado y con la mitad en el otro. Hoy día está todo en impuesto interno, así que en realidad se centraliza ahí. Y hoy día da lo mismo, lo puedes pasar a cualquier, cualquier día. Pero yo me acuerdo que antes, cuando yo lo, cuando yo lo hacía, era claro, pero era como ya, está la certificación hecha, te paso producción a fin de mes. O en realidad por el mm. primero. Ya. Yeah. Y ahí yo a veces eran esos días que trabajaba hasta muy tarde, porque necesitaba pasarlo a producción y que el otro día tuviera los folios cargados la empresa, mm. pues necesitaba empezar a facturar el primero. Entonces sí, era algo complicado. Sí, de, yo hace un rato te estaba diciendo que algo que ha pasado, pero no, como en forma aclaratoria, no es algo que ha pasado que nosotros hemos realizado un cambio. no a que nos hemos equivocado. No, no, por, por, eso, por eso estoy, que estoy el tema, porque no, eh, lo que ha, sí ha pasado es que a veces han hablado y han dicho, oye, no puedes emitir una nota de crédito de impuesto interno. Y ahí es cuando nosotros decimos, no va a poder porque hace dos días o la semana pasada, por ejemplo, usted autorizó. ¿Usted autorizó? ¿Y dónde autorizó? Y está la captura. Eh, por eso también es importante que cuando pasó el proceso de habilitación es cuál es la persona que dejan a cargo, porque un sí autorizo no es como ya, sí, sí, y pásame luego con ustedes para emitir la factura. Eh, hay que tener cuidado, no, no es un cambio fácil. Eh, bueno, ahora estamos hablando de dos casos. Hay un tercero. Eh, que también he visto errores con eso. Sí. Yo, yo, yo hablé por ahí en un live, creo que fue. Eh, sí, fue en un live. Eh, de la facturación de hostales Y con los. Sí, sí, Sergio me dice que sí. <risa> <risa> eh, en, en, en el podcast nunca he contado quién es Sergio. En el live siempre lo cuento. Bueno, sí, que, en el live anterior contaste bueno, quién era Sergio. Bueno, acá. Bueno, bueno, los que ven los lives van a saber, pero los que solo escuchan el podcast, eh, Sergio, o, o solo lo escuchan, porque a lo mejor bueno, no lo van a ver. Mm. Sergio es que nos ayuda con, con toda la parte de producción. Es que está atrás de post, cámara. El que está atrás de cámara o de micrófono para los que lo están escuchando. Claro, eh, claro. Ese fue un live de cómo facturo en los hostales, uh -huh. pero algo que no mencioné ese día fue qué pasa con la anulación de esas facturas, porque también ha pasado. Yo me acuerdo que en un momento hubo casos donde hostales nos decían, oye, es que emití la estoy anulando una factura, estoy, estoy anulando una factura de un cliente y me salió rechazada la nota de crédito. Y yo y, y era como ya, ok, ¿qué anulaste? No, una factura de exportación. ¿Y qué nota de crédito hiciste? No, esta. Y mandaban la nota de crédito y era una nota de crédito nacional. Entonces, tratando, en la práctica, estaban tratando de anular un documento, no sé, por 110 con código 61. Y eso está mal, porque sí. obviamente son notas de crédito diferentes. Sí, eh, recién estamos hablando de dos grupos. Eh, pero también el tema de la anulación también se divide en dos grupos. Ya que una cosa son los documentos nacionales y otra cosa los documentos internacionales. Entonces, nota de débito o nota de crédito para anulación es solamente para los documentos nacionales. Factura, factura exenta, boleta, boleta exenta. Mm. ya Pero en los casos de los documentos de exportación son tres. Factura de exportación, nota de crédito de exportación y nota de débito de exportación. Mm. Entonces, con estos tres documentos, solamente hay una relación entre ellos tres. Mm. ya yo Los documentos internacionales yo no los mezclo con los documentos nacionales, porque son son, son procesos independientes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo necesito anular una factura de exportación? sí si, o sí si yo tengo que emitir una nota de crédito de exportación. Sí. Lo mismo, si yo quiero emitir una nota, o sea, perdón, anular una nota de crédito eh, de exportación, tengo que emitir una nota de débito de exportación. No puedo estar yo mezclando. No, no, es no, eso no, es algo imposible. Entonces, claramente en el caso que tú, en el ejemplo que diste, Va a salir rechazado por... El documento no corresponde. No, y no por corresponde. por referencia no corresponde, no me acuerdo cuál era. Dos cosas de las que tú dijiste recién. Eh, parte de mis maña es que no me gusta tener cosas como muy desordenadas. Entonces, personalmente, y esto es algo muy personal, no me gusta hacer una nota de débito, pero anular una nota de crédito que anuló una factura. ¿Ya? O sea, imagínate el medio en reo. O sea, emitiste una factura, la anulaste con nota de crédito, después anulaste con nota de débito la nota de crédito que anulaba la factura. O sea, es como que la factura vuelve a quedar vigente, pero en teoría, si tú te vas a impuesto interno, va a decir que la factura tiene una no, nota de crédito. Entonces se ve feo. Claro, contablemente, el punto de vista del documento te cuadra. Pero no sé, personalmente encuentro que se ve feo. O sea, yo soy de la idea de que si tú tienes una factura y la anulaste con nota de crédito, y después te arrepentiste metí, es mejor emitir una ¿Sí? factura nueva. Acá le meto una factura nueva. Sí, sí, o sea, sí. siempre, soy, siempre soy de esa idea y es lo que yo siempre les recomiendo o le recomendaba cuando me tocaba hacerlo a los clientes. Y la otra cosita es con los documentos de exportación. Ahí hay un detallito que es sutil, pero que te puede afectar en la contabilidad, sobre todo con montos grandes. Eh, la factura de exportación se contabiliza. Supongamos que la factura de exportación está en dólares. Mm. Se contabiliza el valor del dólar de la fecha de emisión del documento. Entonces, si tú metiste la factura de exportación por ejemplo con fecha primero de junio y ese día el dólar valía x y tú vas a anular hoy día eh, ya ni sé qué día hoy día 29 de junio <risa> <risa> bueno si ya saben que no grabamos el mismo día wey, es obvio eh, eh, 29 de junio obviamente el valor del dólar hoy día puede ser diferente al valor del, dólar del primero y eso te va a producir una diferencia. Mm. Entonces, ¿qué recomiendo yo, yo en ese caso? Bueno, simple, emite la nota de crédito de exportación, no con fecha 29, emite la con fecha del primero. Claro, entonces se va a tomar eh, el valor del primero. primero. Y ahí sí. te va a calzar la nota de crédito y va a quedar anulada y, y, y contablemente en pesos te va a rebajar la misma cantidad de pesos. Porque si no hay un lío, después tenés que estar cuadrando. Pero o sea, que igual es válido y se puede. O mm. sea, hay una explicación y, y, y aceptablemente por impuesto interno. Pero no, o sea, lo más fácil, si tú vas a anular una factura de exportación, trata de anularlo con la misma fecha. Ahora, ¿se puede hacer eso siempre? No necesariamente, pero eh, si puedes, hazlo. Sobre todo si está en el mismo, mismo periodo. Ya, oye, y si por ejemplo yo no quiero... Oh, no, a ver, no es que yo no quiera, no. ¿Qué pasa si yo quiero anular un documento que está en otro periodo? Eh, ya, pues, o sea, tú el mismo caso. Bueno, no es el mismo caso, pero okay. ese es un caso particular de la factura de exportación. Sí. En general, tú puedes anular un documento otro periodo, no hay ningún problema. De hecho, ese plazo de días aumentó. Antiguamente eran tres periodos, y días son seis meses. Okay. Eh, son seis periodos que tú puedes, tienes para hacer esa anulación. Pero eh, aquí hay un tema... Bueno, en el caso de la factura de exportación está nuevamente el tema de, eh, del dólar. O sea, eh, y en el caso de los que no son de exportación, uno podría pensar en el formulario 29. Entonces, ¿qué, qué pasa si tengo declarado el formulario 29? alguien podría decir, bueno, pero en realidad no pasa nada, pues si tú la factura es de mayo y la anulaste en junio, o si sea, la fecha es de mayo y junio, y no pasa nada. Uh -huh. Pero hay un caso de borde que a mí me gusta harto y que técnicamente se puede hacer. Eh, según toda la normativa, en realidad no se debiese hacer así, pero si nos vamos a la normativa y la práctica y sobre todo que empresas gigantes lo hacen, yo no me preocuparía mucho por los emprendedores más chicos. Pero imagínate el siguiente caso. ¿Qué pasa si yo el 30 de mayo Emitió una factura por 10 millones de pesos. Afecta. Yeah. El IVA de eso son 1.900.000. No uh -huh. Avanzó junio, estamos a 5, a 6, a 10 de junio. Yeah. Y el 10 de junio mi cliente me dice que no va al trato, no te voy a pagar. Fácil, pues. En junio, con fecha 10 de junio, yo anulo la eh, factura. La factura. ¿Y qué pasa? Contablemente yo voy a tener un débito de un millón y medio, uh -huh. perdón, un millón nueve en mayo que uh -huh. voy a tener que pagar y voy a tener un crédito en junio a favor. Yeah. Pero chuta, ¿no sería mejor ahorrarme pagar ese millón nueve por mayo? Entonces, al menos yo qué, qué recomendaría hacer y qué hemos hecho nosotros. Incluso lo hacemos a veces con facturas más chicas. O sea, no tiene por qué ser de 10 millones. Pueden ser a lo mejor hasta, no sé, 100 mil pesos. Yeah. Puede ser, el peso te rebaja. Bueno, si estamos a 10 de junio y aún no has declarado el formulario de mayo, emite la nota de crédito con fecha de mayo. Ah, claro. Y de esa forma va a quedar los dos documentos dentro de mayo y se te va a rebajar. Ahora, ¿por qué digo que eso técnicamente se puede? Se puede técnicamente porque el sistema libreta te deja, imputando no acepta el documento y no falla nada. Pero en teoría, uno no debiera estar emitiendo documentos con, con, periodo, fecha, con periodos es. anteriores. Mm. Ahora, obviamente, hay que tener un cuidado especial en qué pasa si ya declaré formulario 29. La mayoría de las empresas. Ya, eso es como lo decisivo, si lo declaré claro, o no lo declaré. Claro, porque si, si, si no lo has declarado, o sea, si ya lo declaraste, chuta, ahí sí si ya te podrías cuestionar más. Claro, no podría decir, ya, pero es que igual lo rectifico. Sí, pero es que ya lo declaraste, ya pagaste el millón nueve, o sea, tendrías uh -huh. que despasar una suspensión administrativa, que te vuelvan eso, te van a cuestionar, te van a decir, ¿por qué estás haciendo eso no? Porque emití una nota de crédito en junio con fecha de mayo. No, raro. Yeah. raro. O sea, no, no, yo creo que eso ya como que se vería demasiado raro. O sea, yo creo que lo decisivo es si declaraste o no el 1, 29. Yeah. Si, si, si tú quieres anular un documento de mayo, en junio, y no has declarado el formulario 29, Emitir la nota de No habría problema, en, en, con desde el punto de vista técnico, de en usar la nota de crédito fecha de mayo. Yeah. Y eso te ayuda con el, el IVA débito que vaya a tener para, esa, para, esa, para ese periodo. Pero si sí has declarado este NOP. Y lo otro es lo que yo decía hace un rato, que tú tienes hoy día hasta seis meses. O sea, si yo emito la, la factura en mayo, tengo hasta seis meses después, esto sería noviembre para poder anularla. Antiguamente había que hacer como una especie de trampa, porque eh, la fecha de anulación era en todos los tres meses. Entonces, si tú pasabas más de tres meses, el IVA ese lo perdías. Y digo lo perdía entre comillas porque en la práctica, a nosotros nos pasó una vez eh, y, y, y averiguando ese, ese IVA, igual después se puede recuperar con unas peticiones, que son un formulario, pero es que esperas como la renta. A mí al final, en esa época, me salía más caro hacer el trámite que lo que realmente iba a recuperar, así que nunca lo hice. Pero averigué que se podía hacer. Pero después alguien me enseñó y me dijo, ya, pero es que hace otra cosa, pues me dijo. ¿Cuál es la trampa? Que espero que no me estén escuchando, que nadie esté escuchando para que no la haga. Eh, tampoco sé si estará vigente, pero era... Hay que probar. No, mentira. <risa> hay, que, hay, hay que probar, hay que probar. Eh, no, o sea, nuevamente, técnicamente funciona. Era hacer una nota de... Porque, a ver, la, fe, la restricción del tiempo para hacer la nota de crédito de anulación, sin perder ese... Recuper o recuperando fácil, mejor dicho, ese IVA crédito, porque no es que después no se va a recuperar, pero es un cacho. Eh, era eh, Es solo para anulación, pero no para corregir montos, que es lo que tú hablabas antes. Ah, ya. Yeah. Entonces, ¿cuál era el truco que usaban algunos? Era, pasaban, uh -huh. pasaban más de tres meses, digamos, en el cuarto quinto mes, y te hacían una corrección de monto de una factura de hace cinco meses, pero por casi el total. O sea, le dejaba un peso adentro yeah. o dos pesos adentro. Entonces, si no sé, pues si la factura era nuevamente por 10 millones y la quería anular porque ya nunca te la pagaron, hacían una nota de crédito de corrige montos por 9.999.999. ,999. Ah, okay. Y con eso no era anulación, era claro. corrige montos. Y esa no tenía el mismo plazo. Ya. Yeah. Ahora, eso obviamente igual tiene un límite porque si ya te pasa hasta el otro año, al otro periodo, mm. eh, entramos con temas de, que son rentas diferentes, entonces hay otro tema. Entonces, bueno, como siempre y hace tiempo que no lo digo, si alguien lo quiere probar, tiene que consultar a su contador. Ya, esa es como la mejor opción, consultar al contador y consultarlo con impuesto interno, porque a veces... Bueno, de ah, todas formas después impuesto interno, verás si acepta o no acepta el, el documento, dependiendo del plazo con el que se emita. Eh, pero mira, ahora en este podcast hemos hablado principalmente de la nota de crédito, y la nota de crédito de exportación. Pero eh, hay que mencionar también de que hay documentos que se anulan con nota de crédito y hay otro documento que se anula con nota de débito. Lo mismo que en los casos de exportación, que son cosas que tenemos que considerar cuando anular un documento. O sea, eh, lo mismo que el emitir, el emitir no hay llegar y emitir, anular no hay llegar y anular. No eh, sabe sí. el documento corresponde. Sí. Bueno, en general, uno puede pensar que es anularlo por nota de crédito, pero la nota de crédito se muy por nota de crédito. No, es, es que todos tienen la percepción de que la nota de crédito es como. Quiero no anular nota de crédito. No, no, no es para todo. No, sí. la nota de crédito no sirve para anular todos los documentos. La nota de crédito sirve para anular ciertos documentos que son factura afecta, factura exenta, boleta afecta, boleta exenta, factura de compra. Y está ahí. Ah, claro, yo sí. Yo, yo dije nota de crédito en una forma simplista, pero estaba pensando también en la exportación. O sea, no, claramente. No, porque sí, para, para, para no para, confundir. Sí, la nota de crédito de exportación sirve solamente para anular la factura, factura, factura de compra, no, la factura de exportación, perdón. Factura, exportación la factura sí. de débito, exportación y la nota de débito de exportación. Y la nota de débito de exportación. Sí, claro. Ahora, eh, ahora es cuando entra la nota de débito. La nota de débito qué anula. La nota de débito solamente anula la nota de crédito. Y lo mismo en el caso de, de los documentos de exportación. De exportación. Sí, de bueno, sí, la nota de exportación, débito está anula la parte de la parte de la nota de crédito. Si parte estamos la parte de la parte de la de la parte de la parte de la parte de la parte las te sirve, otro tema. de sí, sí, de Ese es de tema. Y de ah, tú mencionaste algo recién, que de de compra. de me voy a acordar de alguien que cometió un error el otro día. Nosotros en la empresa teníamos una regla que era no equivocarse nunca en las facturas de compra. ¿Por qué? Porque nunca había querido anular una factura de compra. Sabía que se, cómo se anulaban, sabía cómo se podían anular, pero aquí tengo que hacer un, un, una confesión, nuevamente, segunda cosa, dejar a nadie se entere. <risa> Sin dar nombres. Sin dar nombres. No, no, no, confesión mía, una, ah, algo, algo mío, algo mío, algo Ya, no, ya, ya, ya. Que LibreDTE, si bien permite hacer la nota de crédito en la factura de compra, porque no hay, no hay ningún problema en hacerla, los reportes que se mostraban por, después con esos datos, eh, al haber nota de crédito, o sea, factura de compra, salían los montos malos. Y eso fue algo que se parchó ahora, hace menos de una semana. El ah, lunes pasado. De hecho, creo que fue el lunes pasado que se parchó. Ya. ¿Qué pasaba? Que la nota, a ver, la factura de compra es un documento que uno emite en librete, uh -huh. pero queda en documentos recibidos. Uh -huh. Entonces, para todo efecto, es una compra. ¿Sí? Tiene que ir en los reportes de compra, uh -huh. en los montos de compra. Ahora, eso está, eso está corregido hace tiempo. Está corregido yeah. hace mucho tiempo, se hizo eso. Uh -huh. Pero ¿qué pasa si tú emites una nota de crédito a una factura de compra? Esa nota de crédito esa factura de compra también tiene que quedar en compras, ¿Sí? no en ventas. Sí, porque... Ya, pues, sí, sí, sí, sí. qué pasaba? Cuando Luría se cometió hace como, creo que fue como una semana, poco más, hace como 10 días, que se equivocaron acá de emitir una factura de compra. <risa> Detalle. Pasa, pasa. Todos, todos podemos equivocarnos. Eh, pero yo le había pedido que revisara. <risa> bueno, la cosa es que se cometió el error y eh, había que hacer una nota de crédito. Nada, pues si se arregla fácil. O sea, el error era súper fácil de arreglarlo, se anula nomás. Pero al emitir la nota de crédito, quedó en venta. Mm. Y eso me mató los informes de venta, me mató los, los, los libros, me mató o varias cosas. Una. ¿Ah? ¿Fue una sola nota de crédito? Fueron dos, pero ah, era una... una pero, pero bueno, igual alteraban sí, los un, datos. Un, pero, sí, pero una no sé, una, es que se notaba además que se notaba, porque una era como, <risa> no sé, pues, de, una era como de 10 lucas, pero la otra era como de 2 millones y medio. ¿no? Yeah, Entonces sí. se notaba harto. Entonces fue como, entré a ver las ventas y dije, ¿por qué hemos vendido menos que ayer? Y claro, era porque estaba considerando. Entonces, ¿qué hubo que hacer ahí? Que eso sí me tocó revisarlo, que fue, fue parchar todos los reportes uh -huh. para que las notas de crédito factura compra se consideraran donde también correspondía no que eran las compras. Entonces, eso, ese otro caso también hay que tener en cuenta. o sea sobre todo si alguien está haciendo un sistema de facturación, tiene que considerar esas cosas. O sea, la factura de compra y el de crédito se factura de compra van en las compras, no en la venta. Yeah, que sí. es algo que yo nunca había querido parchear porque nunca me había pasado. Y como ningún cliente nunca había reclamado, no lo habíamos corregido porque seguramente a los clientes tampoco le pasaba. Pero bueno, ahora ya está corregido y puedo hablar libremente del error porque ya está corregido. <risa> <risa> por lo menos la versión oficial. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ya, bueno, pero por algo se parte. Sí. Eh, otra cosa que tenemos que considerar cuando estamos anulando un documento es que el documento está aceptado. Ah, o sí. aceptado con reparo. No, eso, eso fue un dolor de cabeza el año pasado. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, esa sí, fue, sí, Esa fue una decisión que tuve que tomar también, que fue por algo parecido. Es que la mayoría de las acciones que se toman acá es como después que... Pasa algo. Sí. Pero es que, es que eso es bueno, lo Bueno, antes, es ahora que, están cambiando un poco las cosas. Es que eso, es que, a ver, es que siempre mi desarrollo fue, eh, de cierta forma, reactivo. O sea, yo fui proactivo en hacer libre de té, en armarlo, pero llegó un punto en el que en realidad ya, ya me vi sobrepasado de poder hacer ideas nuevas libremente y empecé a atender las consultas de los clientes no Entonces, sí. después todo el desarrollo fue reactivo. Sí. Y eso fue hasta hace un año y medio atrás que cuando llegó uno de los chicos de programación y, y ahora hay otro. Entonces, sí. mientras no tenía ayuda, era todo muy reactivo. Y claro, y el año pasado una de las cosas que corregí fue que pasaba lo que tú dices, pues que los clientes emitían una nota de crédito de un documento que todavía no estaba aceptado en el puesto interno. Sí. Y eso generaba un problema. No estaba aceptado, no tenía un, un estado final. Mm, claro, porque en el fondo tú envías el documento de impuesto interno, pero el impuesto interno lo tienes en proceso. Y mientras lo revisas, ¿qué pasaba? Que, no sé, pues yo iba a un negocio, compraba algo, me metían en la factura y después en el, sobre la misma el cliente decía, ah, no, no lo voy a llevar. Y te hacían la nota de crédito. ¿Y qué pasaba? Que se aparece como una carrera. Entonces, si bien la factura se metió primero y se mandó primero impuesto interno, Impostista no terminaba procesando primero la nota, la nota de, de crédito. crédito. Yo no sé por qué impuesto no hace eso. No, bueno, en realidad, sí tiene una explicación, porque Impostista no podría tener eventualmente, obviamente esto no lo hace en un servidor, porque uh -huh. lo hacen varios seguramente al distribuir la carga, ganó la nota de crédito y fue, fue procesada antes que la factura. Y al ser procesada la nota de crédito antes que la factura, poquito no te dice la referencia de la, de la nota de crédito no, no, no es válida, pues no me ha llegado a esa factura. Claro, porque no tiene conocimiento de que existe una factura con ese folio, con ese monto, y el problema, con esa fecha. Y el problema ocurría porque a los tres segundos la factura sí era aceptada. Mm. Y te, entonces ahí el cliente decía, oye, tengo la factura aceptada y la te rechazada. ¿Sí? sí, claro, pero es que tú revisaste 10 minutos después, pues, mm. ¿cachai? Sí. Eh, no en el momento, esto pasó mundo. Entonces, para evitar eso, el año pasado decidí que fue, y digo fue un dolor de cabeza porque a algunos clientes no les gustó el cambio, pero se les explicó cuáles eran los motivos, qué beneficios tenía y al final lo entendieron, todos lo entendieron. Costó, pero sí, se Sí, costó, costó <risas> que entendieran cuál era el beneficio, pero se les restringió emitir una nota de crédito si el documento al que hacía referencia no estaba con un estado final, final y aceptado o aceptado con reclamo. Entonces, hoy día, tú no puedes emitir en el librete una nota de crédito o un documento que no tenga estado, perdón, que no esté enviado en puesto interno, primero. Porque ya se envía todo hasta la boleta. Uh -huh. No puedes emitir la nota de crédito si el documento eh, no tiene estado o si su estado ha es rechazado. Ya. Yeah. Entonces, y bueno, y eso también bajó mucho la cantidad de consultas. Porque habían, habían, no eran pocos los casos en los que uh -huh. llegaban consultas de, oye, ¿por qué mi nota de crédito está rechazada si la factura está aceptada? Sí. Mira, eh, algo, algo que acá hay que mencionar es que las boletas pasan por un proceso donde Impuesto Interno realiza una revisión, porque tú estás hablando de los estados de los documentos. Mm. Pero, por ejemplo, si, si, si yo emito una boleta, la boleta va a pasar por cierta revisión y por cada revisión va a tener un estado. Lo mismo pasa con las facturas. Pero lo que sí o sí va a decidir si puedo o no realizar eh, la, la, la anulación eh, es que si está aceptado, aceptado con reparo. Eso. Eso, sí, sí, porque, porque ah, el rechazado no. No, porque los estados finales son tres. Aceptado, situado un reparo o rechazado. Sí. Entonces no puede estar rechazado, sí. alguno o el otro dos. Pero no puede estar en estado intermedio de, por ejemplo, esquema validado. O y, firma y de, okay, de hecho, si no, estuviera, que... si, no, si no hubiera, si no hubiera esa validación en LibreDT, ¿El de... impuesto no puede rechazo? Es que sí, pues. Ah, impuesto interno lo rechaza. O sea, te rechazaría la nota de crédito por no estar la otra aceptada. No, a lo mejor iba a decir otra cosa, perdón. <risa> <risa> adelante. Lo que iba vale, a decir ver. era que si yo tengo un documento que está rechazado y voy a emitir una, un, una nota de crédito, por ejemplo, a una factura que está rechazada, ambas me van a salir rechazadas. Ah, sí, pues, No, de hecho, peor, pues sí, pues si la, la factura está rechazada y emitir la nota de crédito, te va, ahí te va a salir rechazada, pero no necesariamente porque el documento no está en impuesto interno. O sea, bueno, de hecho, no está. impuesto interno te va a decir algo parecido, te va a decir que el documento no, no existe y no existe porque está rechazado. Sí, pues, los documentos rechazados no son válidos. Eh, y otra cosa es que. Eh, hay que preocuparnos del de periodo del documento que voy a anular. Que era lo que estábamos no, no hablando de, sí, de, de, de, de tres, es sí. tre, Lo que eran tres meses, pero sí, son seis. Sí sí, sí. sí, sí, porque si no hay que hacer este si no, Y voy a decirlo entre comillas porque se pierde el IVA entre comillas, pero yo averiguando sé que existe un procedimiento para recuperarlo, pero yo creo que la mayoría de la gente no, no lo conoce. Igual en esos casos en se marca como IVA no recuperable y después que hace este otro trámite, pero no, o sea, evítenlo. Yo creo que la recomendación mejor es mejor evitarlo. Eso. Eso. Terminamos el es? podcast. No, Sergio nos va a matar. Como una hora hablando. Nah. ¿Sí? Hablamos mucho. No, ¿Tres horas? Treinta hora. y cinco. Otra es largo. ¿No 38. estamos acostumbrados, pero... Treinta y ocho. Treinta y ocho. Está haciendo los gestos. <risa> eh, bueno, el objetivo de estos podcasts es traerle contenido. Y a veces sí, a veces nos entusiasmamos a esos contenidos que, que nos gusta explicar. Y a veces tenemos muchos ejemplos, como hoy día que tenemos varios casos. Eh, de diferentes eh, situaciones que nos han pasado asociadas a la anulación. Entonces, con esto les explicamos algunas situaciones que ustedes tienen que considerar cuando se enfrentan a, a la anulación de un documento. Yo creo que lo más importante es lo que dijo Catalina, que no piensen que se anula todo con nota de crédito porque hay distintos documentos, hay cuatro documentos que están involucrados en estas anulaciones y hay que saber cuándo se acaban. Y como siempre, si te interesa este tipo de contenido, suscríbete al canal, ve las cápsulas, recuerda que si sí, el podcast que nos están quedando un poquito más largos, lo encuentro muy largo en las cápsulas. Subimos las partes principales, estamos subiendo cinco cápsulas por cada podcast a la semana y nos vemos en el siguiente podcast.